Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo Gameplay de M Super Smash Flash Para PC, empezamos Traigo el botón personal a ver Bueno, le unimos al botón play Ah, voy a en grupo, a...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 Toma, oh no. uh, uh. la un, un, un, un, un, un, ya me han hecho ya muchos años, pero no de tener cuidado. No, no, que no sabes no a ver sí. pues, es cuando, si, ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! que si ¡Ojo! la ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! de ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! no no no no no si no, no, Tampoco la comida loca, no, no, hay y... y la que haya que posible. de Que fuera muy rápido el enemigo. No, eh. Yo o los humo, oh, oh, para arriba, pero... Se para disparar contra Eso. Vamos. ¡Todos! ¡Cástima, toda luz! ¡Ah, no! no! ¡Ah, cuando lo quiero pegar es como que se, se, se me cajó en una parte y me pilla suelta a una vez lo tengo abajo de no a ver qué no no no eso, así. Ya, así. no Tú, pobreceno. veces fuertes, serán pues, tenuales. ¡Aquí estamos! ya, ya ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí ¿Puedes jugar en contra o a favor? Ah, preguntado por qué no está la bolita de los gente, porque la ahí es por Se podría hacer mucha ventaja y se a mi favor y a contra. para que no haya mucha ventaja, no voy a de no tengo que tener mucho poder, mi hijo. Está poderoso. Que madre, para arriba, para arriba, para arriba. Eso, para arriba. Tercera vez que muero, ¿no? Hijo, estamos no mal, pero podemos tener no Eso. Ese. Ese. Ese. Perdimos pero perdimos con honor tercer puesto por lo menos por lo, por lo menos nos quedamos de último por lo menos, por lo menos <tose> ah, vamos 4, P.A.L.S. 4 25ms, 25ms. Road, 25 fps velocidad, 25 pms Routing, segundos quedamos ahí, quedamos en regular por lo, menos, por lo menos, quedamos en tercer lugar Primero, bueno chicos. Hasta que aquí llegamos en el video de hoy. Muchas gracias por verme. De, de, dale un, dale un like a este video si te gustó, suscríbete también. Suscríbete, si y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.